Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? mira veréis, en esta ocasión vamos a ver con un poquito de calor una escultura que tenemos aquí detrás en Gran Vía, que es la diosa de la caza, Diana, acompañada de sus cinco perros. Vamos a subir hasta arriba para ver la escultura y también vamos a localizar las dos flechas que tenemos en Gran Vía en el suelo que dicen que son mágicas y tal, a ver si las sabemos, a ver si las encontramos. Esta es la diosa Diana, muy bonito, sí, muy bueno, número diez, vamos a verte, bueno. El personal del hotel, que ha sido muy simpático, muy agradable, le he preguntado por las flechas de la diosa Diana, la escultura que hay arriba, eh, según me han dicho, en la planta 10. Y, y nada, que me han dejado verlo. Estoy súper agradecido. Así que vamos a verlo. Y ahora yo, para, para verlo, cómo se ha volvido Bueno, aquí tenemos a la diosa Diana en los altos Bueno, pues se supone que las flechitas están por Gran Vía, no sabemos dónde, pero son mágicas y están por la Gran Vía, así que ahora nuestro objetivo va a ser encontrarlas. Bueno, pues ya hemos subido hasta la terraza de este gran hotel y magnífico, porque la hemos podido ver de cerca y está genial, genial, genial. La escultura de 5 metros se eleva en la avenida desde 2017. ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Okay. Vamos a por la caza de las flechas. En principio están en el número 32, según he leído, así que vamos a ver, vamos a ver. Bueno, y aquí justamente enfrente tenemos las dos flechas que os, de, que os decía. ¿Lo veis? Estas dos flechitas eh, son de la diosa de la caza diana está acompañada de, de ahí arriba de sus cinco perros